Hola a todos, mi nombre es Marcela Fernández y soy la creadora de Accesorios de más. Siempre he seguido la marca Carol, tiene insumos hermosos para mis creaciones y hace poco me di cuenta de Carol Academy, donde presentaron una propuesta innovadora que me está permitiendo fortalecer mi negocio de bisutería. Mi experiencia con Carol Academy ha sido maravillosa, me han entregado eh, contenido e información importante que me está permitiendo darle una estructura y un orden a mi emprendimiento. Recomendaría Carol Academy y sobre todo este, este maravilloso curso porque es el primero que está entregando información completa desde las herramientas para fortalecer mi negocio como todas las técnicas que me pudieran permitir entregar hermosos accesorios. No te pierdas la oportunidad de tu vida. Fortalece tu negocio de bisutería es el curso que tanto estabas añorando y esperando. En la ciudad de Cali comenzaremos el 15 de abril. No te lo pierdas. Estamos en preinscripciones hasta el 22 de marzo. Si quieres saber más, comenta la palabra emprender y te estaré enviando el link en los comentarios.